Hola una vez más, recibid mi bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a tratar un tema que ya conocéis, no es desconocido. Además, os va a resultar útil, no inútil. Abrochaos los cinturones, si es que los tenéis desabrochados, y seguidme por este viaje donde vamos a recordar los antónimos. Como viene siendo habitual, estoy convencido de que ya sabéis mucho más de lo que creéis. ¿Veis estas palabras de aquí? Pues tomaos el tiempo que necesitéis para pensar palabras que signifiquen lo contrario. Parad el vídeo si hace falta. ¿Ya estáis de nuevo? ¿Habéis sido capaces de encontrar palabras con significados opuestos, con significados contrarios? ¿Eran estas o parecidas a estas? Bien, bien, buen trabajo. No, que no se os han ocurrido muchas. ¿Que no habéis sido capaces de encontrar todas? Bueno, no os desmoralicéis. Veréis cómo con práctica y estudio suficiente logréis mejorar. El caso es que hayáis encontrado una palabra contraria solo para uno de los ejemplos o hayáis encontrado una palabra contraria para los 11 ¡enhorabuena! Ya sabéis lo que son los antónimos. Al igual que pasaba con los sinónimos, el contrario, el antónimo de un sustantivo, ha de ser otro sustantivo. El de un adjetivo, otro adjetivo. Un verbo, otro verbo y, en este caso de aquí, un adverbio, algo que estudiaréis más adelante, no os asustéis si no os suena de nada, otro adverbio, son recíprocos, es decir, se corresponden, son antónimos uno del otro. El antónimo de día es noche y el antónimo de noche es día, pero no son intercambiables. Si cambio en una frase una por otra... Cambio totalmente el significado. Yo trabajo de noche. Yo trabajo de día. Nada que ver, ¿verdad? Vale, sigamos con la definición. Los antónimos. ¿Qué son? Los antónimos son palabras que tienen significados contrarios u opuestos. Pero atención, mucho cuidado. A veces os confundís y decís que los antónimos son palabras que tienen significados diferentes. No, eso no es cierto. Repito, los antónimos son palabras que tienen significados contrarios u opuestos. Casa y perro tienen significados diferentes, pero no son palabras antónimas. En el ejemplo que tenéis aquí, está mucho más claro. Pero no nos vamos a detener ahí. ¿Pensabais que os lo iba a poner tan fácil? Tampoco es que os lo quiera poner difícil, ¿eh? que conste. Pero debemos tener en cuenta más cosas referidas a los antónimos. Por ejemplo, que no siempre es posible encontrar una palabra antónima. Aquí se ve perfectamente. No es posible, de ninguna manera, encontrar antónimos ni de perro, ni de púrpura, ni de cuaderno. No todas las palabras tienen antónimos. No. Otro aspecto de los antónimos que merece la pena estudiar es el que vamos a ver a continuación. Observad, por favor, estas palabras. ¿Sabríais encontrar sus antónimos? Seguro que lo primero que se os viene a la cabeza son estos. Resulta que ha sido tan sencillo como añadir al principio de cada una des o in o in si aparece una P o una B. Y es que, aquí viene lo interesante, hay palabras que forman sus antónimos añadiendo al principio de la palabra unas letras, un morfema, un prefijo se llama. Pero no os preocupéis que ya llegaremos a eso. En este caso, el antónimo se forma añadiendo IN o DES. Lo cierto es que hay otros ejemplos, pero se van dando conforme vais pasando de curso. Por ahora nos conformaremos con los dos anteriores. Pero si queréis echar un vistazo a lo que os depara el futuro, aquí tenéis antónimos formados con prefijos de otro tipo. Estos son más complicados. ¿Se os ocurrirían más? Saber cómo se forman algunos antónimos es muy útil. Fijaos qué curioso, para aprender otros idiomas. La formación de antónimos añadiendo algo a una palabra es muy común en otros idiomas como el inglés. Y es que cuanto más sepáis de vuestro propio idioma, más fácil os será conocer uno nuevo. Y al revés. Sigamos un poquito más, venga, que ya casi terminamos. Es imprescindible entender que, a pesar de todo lo que he explicado antes, no todas las palabras que empiezan por des o in son antónimos. Mirad, aquí tenéis varios ejemplos. Mucho ojo, mucho cuidado, porque haciendo ejercicios o exámenes la gente suele caer en estas trampas. No todas las palabras que empiecen por des o in son antónimos. Hay que prestar siempre mucha atención y recordar que, si hablamos de antónimos, deben tener un significado contrario a otra palabra. Resumiendo, los antónimos son palabras que tienen significados contrarios u opuestos. Frío-calor verdadero falso, arrugado liso, hablar callar. Algunos se forman añadiendo al principio de la palabra in o des. Infeliz es lo contrario de feliz. Intranquilo es lo opuesto a tranquilo. Desatascar es lo contrario de atascar. Desmontar es antónimo de montar. No todas las palabras que empiecen por in o des son antónimos. Importante, no es antónimo de portante. Incendio, no lo es de cendio. Interesante, nada que ver con interesante. Desastre, antónimo de astre. Destreza, lo opuesto a treza. ¿Cómo? Nada. Que no son antónimos. Ya por último, y con esto terminaremos... Recordad la existencia de diccionarios de sinónimos y antónimos. En este ejemplo se ve perfectamente que no todas las palabras tienen antónimos, pero de haberlos aparecerán, exactamente como se ve aquí. Pues nada más por mi parte. Esto es todo lo que tengo que contaros de los antónimos. Os deseo que seáis felices, no infelices, que recordéis todo siempre y no lo olvidéis nunca. Y mucha suerte para probar los exámenes y no suspenderlos. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención y ¡hasta la próxima!